y en muchas ocasiones, nadar río arriba para conseguir un objetivo de transformación. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Oh, Juliana, pues muy contento eh, y pues con esa presentación más aterrado de corresponder a las expectativas de este podcast que con toda seguridad va a estar bien bueno porque vamos a interactuar, ¿no? Yo también sí. conozco tu historia y, y yo creo que muchas de las cositas que me han pasado te han pasado a ti, así que va a estar sabrosa la conversación. Perfecto, me encanta, y me encanta tenerte aquí, estoy muy emocionada yo también. Eh, Muchas gracias, Juli. Bueno, Andrés, cuéntame un poquito, pues primero, cuéntame dónde estás, y luego de contarme dónde estás, pues cuéntame un poquito de ti, de quién es Julio Andrés. Pues, eh, Juliana, yo estoy en el lugar que siempre soñé desde que, desde que soy niño, yo desde que tengo uso de razón, yo creo los 7, 8 años, fui por primera vez a un bosque con los amiguitos del colegio y estando ahí yo creo que pasó algo mágico en mí, algo muy transformador y desde ese momento yo siempre dije miércoles pues yo quiero tener un bosque, yo quiero vivir en un bosque y es justamente en el lugar en el que me encuentro, mira este es mi bosque aquí en la Amazonía colombiana en donde básicamente ya empezamos a darle forma a ese sueño de niño eh, y, y en lo que pues se vuelve mi propósito de vida y el resto de cosas que haré por el resto de mi vida ¿no? aquí estoy en Florencia Caqueta, la puerta de oro de la Colombiana perfecto, qué hermoso paisaje, me encanta y aquí estando uno en, en la casa, sí que le dan ganas de estar allá Andrés, eh, antes de que pues me cuentes más acerca del proyecto, quiero que las personas que nos están oyendo tengan presente eh, tus redes sociales y tu página web, para que de una vez, mientras que nos van oyendo, empiecen a buscar y a ver las maravillas que estás haciendo. Eso es muy importante, Juliana. Por favor, vayan con su celular, entren a Instagram y pongan arroba Amazonía Emprende. Y por ahí me encuentran a mí en una que otra foto, yo soy arroba Julio Andrés Rosso, mi nombre es Julio Andrés Rosso, así que soy muy intenso, eso lo sabes tú Juliana, yo comunico hasta por los codos, pero bueno, el objetivo es comunicar cosas de valor, así que van a encontrar muchas cosas que les va a enriquecer el alma, el conocimiento, y los va a inspirar en las dos redes sociales. Perfecto. Andrés, bueno, vayan pues y mientras que todo el mundo va mirando sus redes, eh, tú venos contando un poquito... ¿Qué es eso de Amazonía Emprende? Juliana, pues Amazonía Emprende es la unión de esas dos palabras, visibilizar la Amazonía. ¿Tú te acuerdas el año pasado que salieron esas imágenes por televisión a nivel internacional? Sobre las quemas en la Amazonía brasilera y boliviana, ¿no? Y que todos como sociedad, desde Estados Unidos, México, toda América Latina, Europa, todo el mundo preocupado, pero ¿qué pasa en la Amazonía? Estamos perdiendo la Amazonía y los jóvenes con sus, con sus pancartas SOS Amazonía, hay que salvar la Amazonía. Eh, y pues yo tomé la decisión de decir, bueno, no puedo ser un activista más, hacer activismo de la red, desde las redes sociales, hacer activismo desde las pancartas. Yo necesito estar en la Amazonía, necesito tener un lugar físico, necesito construir una plataforma para que las colombianas, los colombianos y todas las, las personas del de exterior vengan, se conecten con la Amazonía porque, y esta es mi tesis, Juliana, uno no puede proteger y conservar lo que no conoce. Entonces, este espacio que acabo de mostrarte, este bosque hermoso a donde están sonando estos pájaros eh, es el lugar en donde va a suceder la magia y las personas se van a conectar con la Amazonía. Y Emprende, ¿por qué? Porque es que todo, eh, para poderla conservar, tenemos que pasar de la intención a la acción, del dicho al hecho, y eso es el emprendimiento. Entonces aquí en Amazonía Emprende estamos construyendo la escuela bosque del emprendimiento sostenible de los negocios verdes y todos todos vamos a, a trabajar fuertemente pues para conservar la Amazonía con el emprendimiento. Jani, perfecto. Oye, cuéntame un poquito qué es eso de la escuela Bosque. Eh, Juliana, aquí van a suceder tres cosas. La primera, eh, vamos a recibir a estudiantes de todo el país y del extranjero para hacer campamentos en negocios verdes, en marketing verde, en agroforestería regenerativa, en sistemas de producción sostenible Aprovechar de manera responsable y eficiente el bosque y dándole fuerza a las comunidades que conservan estos territorios. Entonces, vamos a invitar, vamos a hacer programas académicos con las universidades poderosísimos. Eh, aquí vamos a empezar a desarrollar el Centro de Incubación de Negocios Verdes para que todos los colombianos y los extranjeros se conecten con los productos y los servicios que ofrecen las, las comunidades amazónicas. Y esto es muy importante, Juliana, y acá me quiero detener un momentico, porque es que si logramos que las personas, los consumidores, nos conectemos con los productos de estas comunidades amazónicas, va a fluir dinero a este territorio, va a fluir dinero a los bolsillos de las comunidades. Y cuando eso sucede, Juliana pues las comunidades van a poder ver en el bosque no un estorbo para su bienestar, sino una riqueza, van a conservar. Cuando las personas en el territorio no tienen dinero, pues ¿qué pasa? Tumban el bosque, lo queman, que fueron las imágenes que vimos el año pasado, y se ponen tres cabezas de ganado o en otros casos unas matas de coca, y ahí perdemos vida, perdemos riqueza natural y seguimos contribuyendo al cambio climático y a otros problemas sociales. Entonces esos programas vamos a hacer aquí en Amazonía Emprende. Ahí estamos construyendo un vivero espectacular, es que si me muevo perdemos la conexión, pero ya empezamos a construir un vivero donde vamos a eh, desarrollar aproximadamente 200.000 mil plántulas de árboles nativos cada año para restaurar las zonas degradadas por deforestación aquí en la en la parte de la Amazonía en la que me encuentro, Juliana. Espectacular. Eh, oyéndote hablar y pues concentrándose en todo ese espíritu, esa inspiración que tienes, eh, cualquier persona, digamos, podría equivocadamente pensar que esto ha sido un camino fácil, ¿no? Eh, y como en Somos Uno... Nuestra idea es llamar a la acción y entender que todos podemos ser ese cambio que queremos ver en el mundo, como dice la frase. Quisiera que nos contaras un poquito, Hani, de cuáles han sido los desafíos que has tenido que enfrentar, o los retos, pues en otra palabra, eh, para poder llegar a lo que estás haciendo hoy, que es construir la Maloca, empezar esta universidad, iniciar el contacto con las comunidades. Eh, todo esto abarca un montón de desafíos. Quisiera que nos contaras un poco más de tu experiencia. Pues Juliana, son varios. Yo creo que nos pasa a todos los emprendedores, sobre todo a los emprendedores que, que tomamos la decisión de vida de, de dedicar nuestro talento y nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos al servicio, a servir a alguien. Eh, Esto nos pasa a todos. El primero es salir de esa disyuntiva entre seguir una vida ya pro forma cuadriculada que nos enseñaron debido pues a la sociedad, es decir, estudie, gradúese, entre a trabajar, haga plata, carro, casa y beca, así decimos acá en Colombia, ¿no? Eh, y, ese, y ese momento en donde uno dice miércoles, mi pasión, mi energía va por otro lado, pero la sociedad me dice que yo debo seguir ese modelo, ese es uno de los primeros, yo creo que el primer reto que todos, que todos, en el cual todos nos enfrentamos. Yo hoy a mis 40 años, yo podría ser, y te lo digo pues de manera directa, porque yo estudié temas relacionados, podría estar en la vicepresidencia comercial de un banco, podría estar, etcétera, etcétera. Eso no fue la decisión que yo tomé para mi vida, pero en su momento fue difícil entrar en esa disyuntiva mental, esa indecisión, esa inestabilidad que van a decir mis padres, mis amigos, voy a conseguir novia. Bueno, ese fue el primer reto. Segundo reto, eh, ya entendiendo que uno, el, el propósito eh, también nos pasa a todos los emprendedores sociales es miércoles y ahora, ¿qué voy a hacer? Porque es que nosotros tenemos algo positivo que puede jugar en contra de nosotros y es que como queremos salvar al mundo, nos enfocamos en muchas cosas, alimentación, niños, mujeres, energía, cambio climático y, y ahí es donde nos perdemos. Entonces el reto, de encontrar ese enfoque, eh, a mí me tomó cuatro años, me tomó cuatro años, cuatro años en donde hice prueba de error, perdí plátaga, experimenté, eh, perdí tiempo, eh, bueno, mentiras, eh, bueno, sí, perdí tiempo, pero gané en experiencia, hasta uh -huh. que yo dije, eh, voy a sacar de mi cabeza, de mi portafolio mental, de, de, de, de voy a encontrar ese enfoque en la más y, y saqué varios otros temas que son importantes para para generar impacto social y ambiental, pero en donde yo veía que de pronto no podía generar el mismo valor que hoy genero cuando encontré este enfoque que es la conservación de la Amazonía, ¿sí? entonces eso, eso fue retador. Y ya desde el punto de vista de estrategia, yo creo que el principal logro, Juli, eh, también nos ocurre a todos, acá no estoy diciéndoles nada nuevo a las personas que nos están escuchando porque todos están diciendo, Ey, a mí me pasó lo mismo ¿no? o me pasa lo mismo. Pero el tercer reto es, bueno, y cómo logro pasar de la idea a eh, un proyecto escalable, cómo logro ese reconocimiento, cómo logro generar y construir una marca, una reputación, generar confianza, ¿sí? Que no que todo el mundo me vea como el chico loco, apasionado, que quiere salvar el mundo, sino meterle estrategia. Y esa construcción de marca, pues la empecé hace 10 años y nunca va a terminar. Es un reto de todos los días y que disfruto hacerlo. Me encanta, maravilloso. Eh, yo le quiero contar a las personas que nos están viendo y que nos están oyendo, que de pronto pues tú no lo has mencionado, pero Julio Andrés además es el autor de un libro que se llama 30, 30 cosas de emprendimiento que no me enseñaron en la universidad. Eh, y personalmente, eh, He sido una lectora constante de este libro porque como emprendedora no solo social, sino también emprendedora, emprendedora empresarial, emprendedora corporativa. Me siento profundamente identificada cuando lo leo eh, y me veo viviendo mi historia. Eh, Andrés, entonces, cuéntanos un poquito, si sí, puedes, cómo fue ese paso o porque empezaste siendo un, un emprendedor corporativo, pero en temas de sostenibilidad, y hoy que ya estás directamente en, en, en campo, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es, digamos, como esa sensación que tienes hoy de haber tenido la determinación de abandonar lo que es una oficina, ¿cierto? Y abandonar este camino que tú dijiste podría ser el más lógico para los papás, los amigos, eh, después de haber estudiado en el exterior. Eh, ¿Cuál es como ese motivo, ese, esa, qué sientes de haber tenido esa, esa de haber seguido ese llamado? y de tener esa determinación que hoy te lleva al Amazonía Emprende pues yo creo que la sensación más bacana que, que corre en mi cabeza, en mi cuerpo en este momento que te estoy viendo en pantalla tú estás en Medellín, yo estoy acá en Caquetá eh, y viendo este atardecer que me está alumbrando en este momento y viendo este bosque y allá viendo una familia de monos cruzándose unos árboles eh, decir decir pues que yo ya no me muero frustrado, o sea, yo ya estoy haciendo lo que, lo que siempre quise hacer y, y de frustración nunca voy a padecer, nunca va a padecer. Eh, y ya, pues no digo que ya hice check en la lista porque el trabajo empieza apenas ahora, pero, pero ya estoy en un nivel en donde yo digo, estoy viviendo la felicidad de poder hacer lo que... Me gusta y de poder sentir que estoy sirviendo y que estoy generando un impacto y que lo estoy disfrutando. Y que ese cuento que le dicen a uno de que, que ojalá te paguen por hacer tu hobby, eh, es realidad. O sea, sí, yo me pagan y, y los años en donde no tenía dinero como emprendedor, que fueron los primeros siete años, bueno, ahorita ya tengo una estabilidad y, y entonces es una integralidad de cosas. Estoy feliz. Cuéntanos alguna, digamos, alguna anécdota, así que tú digas esto, las personas que de pronto me estén oyendo, me estén viendo y que estén dudando en si sí, en sí seguir su llamado o, o que estén pensando que esto es ajeno a ellos, contanos una anécdota que te guste, eh, siempre contar o en la que te veas como súper reflejado, de allá de la Amazonía. Pues yo creo que, que, que la mejor anécdota que puedo compartirte y compartirle a todas las personas que nos están escuchando es, no puede ser otra sino, sino la que encierra el término de la diferenciación. Al mismo tiempo pues les doy una recomendación pues porque me funcionó y hoy en día poderles mostrar este bosque es fruto de la diferenciación. Eh, ¿Tú te acuerdas Juliana que yo hace tres a, dos años largos, eh, hice una caminata de 400 kilómetros por la Amazonía eh, y me metí en la selva y me fui caminando durante 26 días por la Amazonía colombiana y el motivo por el cual yo caminé esos 400 kilómetros en febrero del 2018 fue porque yo necesitaba diferenciarme, necesitaba aparte de encontrar un enfoque que ya lo había encontrado Amazonía Aparte de haber reafirmado un propósito que ya lo había afirmado, necesitaba encontrar un factor diferencial para poderme hacer visible, para poder eh, empezar a generar alianzas, empezar a generar confianza y sobre todo credibilidad en las comunidades amazónicas. Entonces cogí los tenis, me los puse, el morral, la mochila y empecé a caminar. Y muchas personas antes de la caminata se reían, se burlan, colegas, eh, amigos, familia, etcétera se burlaba, no, pero qué ridículo es que vaina tan boba porque más bien no me sienta escribir una propuesta enviarla eh, y, y eran cosas que yo ya había hecho Juliana. ¿sí? yo creo que los meses antes de la caminata había enviado por lo menos unas 70 propuestas y, y nunca ninguna había funcionado entonces yo dije, no, pues para qué sigo haciendo lo mismo, no voy a caminar y a pesar de las críticas y de las burlas, eh, recuerdo una persona en un tono burlesco, me dijo, no, pues se creyó Forrest Gump, ¿sí? Y, y, y yo pues no hice caso a esas palabras, empecé a caminar, y mira que esa caminata me dio el mayor capital que hoy tiene este proyecto, y es que conozco a casi todas las comunidades del Caquetá, del Putumayo, dos regiones de la Amazonia colombiana, me conocen a mí, los quiero, me quieren, es decir, tengo el activo más importante de un emprendedor que es, la licencia social, la confianza de la comunidad. Entonces yo hoy en día me puedo dar el lujo de decir, vamos a armar cualquier proyecto, un proyecto en, en turismo y la gente está ahí. ¿Sí? Vamos a armar un proyecto en otra cosa y la gente está ahí. Eh, nos encontramos en Bogotá y la gente llega. Y pues para mí eso es fabuloso porque eh, con esto cierro y diría yo el consejo. Recuerdo que una niña me dijo, es que usted es el primer bogotano que viene por estas tierras, eh, ¿por qué lo hizo? Eh, y eso pues significa no solamente el propósito que tengo, sino significó para ella generar un vínculo conmigo y viceversa, y así con todo el territorio. Entonces, encontrar un diferencial a pesar de que pueda ser ridículo, pues por eso es diferente, porque de pronto nadie lo ha hecho antes, es otro de los retos que tenemos los emprendedores, yo lo hice con mi caminata, empezamos caminando dos personas, llegamos 220 personas y todo el tiempo me escriben cuándo es la siguiente caminata y ya hay como unas 700 personas que se unirían a la caminata. Entonces, eh, es eso, es eso. Licencia social, sí, tienes, pues, es completamente claro, tener la confianza en la comunidad es algo que que toma tiempo y que es el activo mayor de cualquier emprendedor social, de cualquier persona que quiera llegar y hacer una transformación comunitaria como la que, la que estás haciendo allá en la, en la Amazonía. Bueno, eh, Andrés, y contame un poquito ahorita, pues, como en el tema ya aterrizándonos a, a situaciones post-COVID, eh, cómo te ha afectado, cómo afectó, digamos, eh, el proyecto, eh, toda esta pandemia, qué impacto ha dejado eh, ¿Te azarta, pues, has dejado de cumplir algunas metas que tenías para este 2020? ¿Y cómo los, vas, los piensas pues, como hacerles frente? Eh, pues mira que en mi caso jugó a favor la cuarentena, estos cinco meses de cuarentena. Eh, ¿Por qué? Porque a pesar de que yo ya tenía algunos productos vendidos, ya venían varios grupos aquí a la Escuela Bosque, aquí a Caquetá, para desarrollar los campamentos. Eh, Agradezco que hubiese habido este tiempo en función de la estrategia Amazonía Emprende para prepararme más. Pude desarrollar la estrategia digital, la página web que ustedes pueden conocer que es www.amazoniaemprende.com, Igual la encuentran en el Instagram de Amazonía Emprende. Eh, Pude generar contenido, visibiliz visibilizar más el proyecto, eh, reforzar el puente para poder entrar aquí a la Escuela Bosque. Eh, identificar bien los terrenos, hacer la planificación, o sea que me sirvió el tiempo. ¿sí? ¿Cuál es el reto que tenemos? Pues el reto yo creo que con o sin pandemia es seguir generando el interés, cautivando la atención y generando más curiosidad sobre las personas alrededor de la Amazonía. Es que Juliana, tú, yo, somos colombianos, vivimos en un país hermoso, pero el 46% de ese país es Amazonía y muy, pocos, muy pocas personas lo conocen. Entonces, okay. ahí está uno de los retos que han estado siempre con o sin pandemia y pues hay que seguirle trabajando ello. Correcto. Y entonces, con, este, pues con esta intención de conocimiento, además de la universidad, me imagino que hay proyectos de turismo fuertes allá con la comunidad. Totalmente, ¿no? Y estamos muy motivados todos porque trabajando de manera compenetrada los proyectos de turismo de naturaleza, eh, entre las diferentes comunidades pues ya hemos logrado varios avances gracias no solamente a la actitud de las comunidades, puedo mencionar varias de la Reserva La Vispa, el Danubio, el OREB, eh, eh, los chicos de Cortca en San José del Fragua, eh, le han puesto y le han metido toda la ficha, toda la energía, pero también gracias a la institucionalidad, a los programas de cooperación alemana que han permitido transferir recursos para que ellas ellos se, se capaciten, estén mejor preparados para la recepción de turistas responsables, conscientes, que aprecian este bosque y que vienen pues a disfrutar esto. Entonces, estoy contento por eso, porque estamos trabajando como un relojito aquí en comunidad para esperarlas a todas y a todos. Perfecto, eso te iba a preguntar, ahorita que hablaste un poco de la institucionalidad, eh, ¿Cómo ha sido tu camino? Pues con tu larga trayectoria de más de 10 años, digamos, en temas de sostenibilidad, te has convertido en un referente grande eh, para el país, eh, publicas pues, tus columnas en, en, en dinero, que también son muy relevantes, eh, pero ¿cómo ha sido la participación de la institucionalidad o cómo los ves a ellos dentro del proyecto? Pues ha sido importante, nunca va a ser suficiente el trabajo institucional, eh, siempre, va a ser, siempre va a ser una exigencia para ellos porque pues, las comunidades siempre van a tener la expectativa y van a tener la esperanza de recibir algo más por parte del sector público, eh, lo cual eh, tiene varios contrastes. O sea, es necesario hacer esa presión al sector público para, para desarrollar más proyectos, pero al mismo tiempo hay que evitar la dependencia de las comunidades sobre el sector público, ¿no? pues hay que encontrar ese, ese balance. Pero yo lo valoro muy positivo, tenemos que recordar que en el lugar en el donde yo estoy es un lugar de zona de posconflicto. Eh, Caquetá fue el departamento más golpeado, más aporreado por el conflicto armado en el país y después de la firma de los acuerdos de paz en el 2016 eh, empezó a surgir una, una energía diferente entre la comunidad, la ciudadanía de este territorio, empezar a entender... Nuevos escenarios, empezar a ver en el emprendimiento alternativas de prosperidad y de progreso. Entonces, la, la institucionalidad ha apoyado a generar contextos, pero hasta ahí yo diría que se puede hacer más, pero yo creo que el principal motor de desarrollo está en las personas, en los emprendedores y por eso trabajamos en Amazonía Emprende, en generar esa cultura de emprendimiento aquí en el territorio. Súper, súper. Me parece eh, muy interesante, además que a mí, digamos, todo el tema de Amazonía Emprende lo que más me ha llamado la atención es que pretende ser algo muy transversal, o sea, un, como un agremiador, eh, como una función similar a las que cumplen, digamos, las corporaciones regionales, sin, pues, pero desde la institucionalidad, pero el, el, eso es algo que yo veo de Amazonía Emprende, que con tu liderazgo, obviamente, y con tu participación, buscas unir, digámoslo así, un montón de iniciativas que van por un lado, que van por otro, eh, y traerlas juntas para lograr así demostrar, digamos, avance, eso es lo que yo percibo, eh, y también encontrar en, pues en, en ti, en Andrés, en una persona que, que, digamos, ha tenido acceso a formación de calidad muy, muy alta, que a veces a las comunidades esta formación de calidad no llega, ellos tienen muchos conocimientos en otro tema, pero tú te has decidido a ir y aportar, a servir, como dice al principio, eh, para poner tu conocimiento al servicio de estas comunidades y co-crear, construir. Eh, quisiera en este tema, pues, que nos contaras si, si lo puedes decir, eh, digamos, como que ha sido la parte más, más difícil, digámoslo así, o más retadora a la hora de, de, de acercarte a la comunidad. Después de la creación de confianza, por supuesto, pero ¿qué crees tú que hay que estimular en mayor medida en estas comunidades, en, en, su, en su cosmogonía y en su apropiación de su territorio? Pues Juliana, yo diría que más que en las comunidades, en uno mismo. Y mira que acá te cuento una anécdota. Yo llevo... Nueve años emprendiendo, yo empecé mi emprendimiento en aquel entonces llamado de Innovación para la Sostenibilidad en el 2012, con una concepción muy egocentrista, muy egoísta. Yo quería tener el 100% de todo, del modelo de negocio, de la autonomía de decisiones, de la capacidad para ejecutar, yo quería estar controlándolo todo y por ello... Pude haber hecho mucho más en los cinco años en los que trabajé en ese emprendimiento a ISO. Pude haber generado mucho más impacto, pero no lo hice porque yo no comprendí un concepto, Juliana, y es el concepto que nos da el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, más importante que el 17, el Alian. de las alianzas y las cooperaciones. no Yo, por quererlo tener todo, yo por no quererme aliar, por tener esa desconfianza, por querer ganarme el 100% de todo, pues resultaba generando muy poco, muy poco en muchos términos, impacto, dinero, etcétera, etcétera. Eh, entonces, después de cinco años, en un ejercicio de reflexión que lo fortalecí en esa caminata que hice en el, en el 2018, comprendí que es mejor tener el 70 o el 60% o el 50% de algo que te dé mil, mil pesos, mil árboles, mil factores de impacto, a tener el 100% de algo que te dé solamente 100. 100 pesos, 100 árboles, 100 factores de impacto. Entonces cuando uno comprende que 1 más 1 es 1000 y no 1 más 1 es 2 o es menos 1, porque me pueden quitar, robar, porque somos desconfiados, pues ahí es donde sucede la magia y la réplica. Entonces, transmitir ese mensaje a mis aliados, a mis comunidades, es relevante. Y hoy en día está pasando y me pone tan feliz porque yo digo a, todo, a todas las organizaciones, Amazonía Emprende es de todos. Si usted quiere vender Amazonía Emprende para beneficio de un proyecto que esté en la misión de la misma, que es la conservación de estos bosques, hágalo. Y yo puedo servir de una. Que acá, pues, hay algo mucho más superior que, que el deseo de generar riqueza material. Eh, y esa no se genera cuando uno es egoísta, eh, se genera colaborando. Así es, así es. Bueno, y en este momento, digamos, dentro de Amazonía Emprende, pues, o dentro de las, lo que estás agrupando en este momento, eh, entonces es en el caquetá, pero tenemos personas del caquetá. Tienes algún tipo de, de digamos, de, de aliado que pertenezca a alguna etnia, eh, que practique, digamos, algún tipo de... De rito, que pertenezca a una comunidad tradicional o nativa, eh, contanos un poquito. Eh, pues las características de este departamento, Juliana, son, son particulares. Caqueta es un departamento joven, un departamento de colonos, de migrantes que empezaron a llegar aquí a este territorio en los años 40 del siglo pasado, 1940, 1950, motivados por unos incentivos de los gobiernos de aquel entonces, incentivos a la deforestación, es decir, a colonizar, a tumbar monte, es decir, tumbar el bosque para el desarrollo productivo. Desarrollo productivo que nunca se dio, no porque acá pues no hay eh, agricultura, eh, por así decirlo. Entonces, eh, esta es una mezcolanza de diferentes culturas, hay bayunos, hay paisas, hay tolimenses, hay santanderianos motivados por esos incentivos a la deforestación, a la colonización del proyecto, de, de, del territorio. Entonces, eh, ahí hay un reto porque un territorio como el Caqueta es un, un territorio que está construyendo su identidad, una identidad orientada hacia la conservación, lo que me motiva es ver a la sociedad civil, a las comunidades, es decir, por ejemplo, no a proyectos de, de petróleo porque acá hay unos, un potencial de explotación de hidrocarburos, pero que la misma gente diga, no, el desarrollo está en la conservación, eso es motivante. Eh, hay comunidades indígenas en el sur de Caquetá, hay comunidades no contactadas, que es lo fascinante. Yo he estado eh, a kilómetros de lugares que no se pueden ingresar eh, porque son selva y son comunidades no contactadas. Eh, imagínense, yo creo que varias personas habrán visto la noticia, la fotografía de la BBC, los indígenas y la fotografía desde arriba, son personas que nunca han tenido un contacto con, con personas como nosotros que no hablan español, que, que todavía conservan tradiciones milenarias. Eh, a esas comunidades hay que mantenerlas ahí porque son los mejores guardianes del bosque, están protegidos también por mecanismos del Estado para que nosotros no entremos a vender la idea del desarrollo que nosotros tenemos. Entonces, no, Amazonía Emprende apenas está comenzando y, y esto trascenderá incluso mi propia vida. Eh, así yo me muera mañana en 10, 20, 50 años, seguirá Amazonía Emprende generando esa ideología y fortaleciendo esa ideología de conservación con cualquier tipo de comunidad que habite el territorio. Perfecto, ¿no? Y me imagino más adelante todos los saberes que podrán compartir dentro de la universidad, eso va a ser una cosa, mejor dicho, potente, potente, poderosa. Poderosa, eh, ¿no? Y todos los días aprendo esta especie de árbol. Eh, Ahorita, de pronto no se ve la imagen, pero me están volando unas abejas meliponeas angelitas que no tienen uh -huh. aguijón, eso sí, eh, con sus tenazas pican durísimo y se vienen en enjambre y cientos te caen en la cabeza, no lo han hecho de momento, pero aún no estoy montado, pero por ejemplo, ayer aprendí que son las abejas las mejores polinizadoras que existen en el mundo y producen una miel exótica, ¿sí? Entonces, cosas como esa las aprendo todos los días hablando con Felipe, doña Carmen, Carmenza, to con todo el mundo, ¿sí? Y eso es lo fascinante de estar acá. Maravilloso. Y quién, ahorita que, que mencionas a Felipe y a doña Carmen. Eh, ¿Quién más te apoya ya? O sea, en tu día a día, ¿con quién más vive Andrés en el territorio que será Amazonía Emprende? Bueno, yo estoy itinerando, yo estoy entre Bogotá y estoy entre Florencia y Caquetá. Entonces, pues hazte de cuenta que cuando yo estoy en Bogotá, estoy viviendo mi vida de rolo, de bogotano, eh, detrás <risas> del computador, generando alianzas con entidades públicas, con el sector privado. Desde allá. Ese es mi valor agregado porque me he vuelto embajador del territorio amazónico fuera del territorio. Y cuando estoy acá, pues estoy con todos, con las personas que nombré y muchas más eh, que son mis aliados, mis amigos, eh, personas cualificadas, empíricas, unas, otras estudiaron acá en la Universidad de la Amazonia, zootecnia, agroecología. No. Esto es Un una, una, una, sí, una fuente, una de, saber. Sí, una fuente de saber. Una fuente de saber. Uh -huh. Antes, bueno, Vini, y aquí, eh, como contame, uno tiene sus días en, en el emprendimiento social. También todos tenemos nuestros días en el que decimos, uh -huh. ay, llegó el perrito. Llegó eh, Tony. Tenemos nuestro Tony. Sí, llegó Tony, acá se pone feliz. Hola, Tony. Eh. Hola, Tony. Todos, todos tenemos, tenemos nuestros, Andy, días, ¿sí? nuestros días en que decimos, yo qué estoy haciendo aquí, ¿cierto? Pues, uh -huh. yo por qué estoy acá. Contame en esos uh -huh. días, eh, pues. ¿Qué es lo que te inspira a seguir y a no desfallecer? Uy, o sea, yo, yo ahí soy muy simple, ver de nuevo estos bosques, ¿sí? Ver estos bosques y ver que, que en algo puedo contribuir a que sigan en pie. Pues yo sé que la respuesta es muy romántica, pero bueno, pues sí, soy un romántico y pues por eso soy un emprendedor social, ¿no? <risa> Total. Eh, entonces entonces eso me motiva y y, y y créeme que sí llegan esos días pero pero pero bueno yo también tengo un pequeño amuleto que lo tengo incluso acá grabado en la piel es este tatuaje que son flechas eh, y para mí significa siempre para adelante entonces eh, cuando siento un momento así como de achicopalamiento las miro y digo no para adelante o sea no hay tiempo para para aburrirse para tener la nota baja sino para adelante y ya me pasa creo que Adelante. Cumple. Sí, para adelante siempre. Bueno, y en este momento entonces, pues en medio de toda esta inspiración que nos has dado eh, a la gente que nos está oyendo, eh, contanos cómo podemos apoyarte, cómo podemos sumarnos a la causa de Amazonía Emprende. Eh, ponte romántico si quieres, ponte desafiante. Eh, ¿cómo crees que las personas que, que, que hoy te están viendo y oyendo pueden sumarse y pueden contribuir a que Amazonía Emprende siga creciendo? Bien, eh, buenísima pregunta porque ese es el llamado a la acción eh, que tenemos que hacer los emprendedores, no No solamente nos podemos quedar echando el cuento inspiracional motivacional, sino tenemos que hacer un llamado a la acción, pues para que hayan tra transacciones gana-gana entonces eh, voy a empezar de lo general a lo particular, primero Informarse y conocer más, ¿sí? Porque es que uno no puede conservar ni proteger lo que uno no conoce, con lo que, con aquello con lo que uno no ha generado empatía. Entonces, es cuestión de proactividad y de interés. Segundo, eh, al conocer, ustedes van a empezar a encontrar productos y servicios amazónicos. Cuando ustedes involucran los productos y los servicios amazónicos, Sacha Inchi, Kamu, Kamu, Arasa, kanguche, eh, cocona, achote, miel de abejas de estas meliponias que están rondando por acá eh, Pues va a fluir dinero al territorio Copuazú va a fluir dinero Y cuando fluye dinero al territorio, a las comunidades Ellas van a conservar el bosque Eso está demostrado, eso nos da para otra charla técnica más adelante Pero está garantizado Cuando ellas no tienen dinero en el bolsillo Porque sus productos amazónicos no se venden pues recurren a potrerizar, es decir, a volver este bosque un potrero para poner vacas o para, ¿sí? para tener actividades poco productivas. Entonces, consumir productos amazónicos. Tercero, turismo de naturaleza, venir a visitar. Lo mismo, porque es que acá se genera una conexión y se genera una corresponsabilidad y uno se conecta con estos productos y los servicios. El turismo de naturaleza es un mecanismo es un instrumento para el desarrollo impresionante, deberíamos, deberíamos cacarearlo más, eh, más de lo, que, de lo que hemos hecho como institucionalidad. Y ya desde el punto de vista puntual de Amazonía Emprende, yo tengo un reto muy puntual para el siguiente año, Juliana, y es eh, terminar de construir el Santuario de Restauración Amazónica, es un vivero en donde la promesa, y lo vamos a hacer, es generar 300.000 plantas nativas entre árboles eh, maderables y forestales para restaurar lo que es potrero hoy en día, para restaurar esos ecosistemas y devolverle la vida al territorio. Entonces necesitamos construir ese vivero, eh, más o menos en pesos, nos cuesta eso como unos 250 millones de pesos, eh, colombianos, eso cuánto será en dólares por ahí, por ahí como unos como unos 80 mil dólares más o menos, sí, eh, pues para tener unos técnicos bien sabedores eh, sobre manejo de viveros para, y empezar a darlo, a dárselo al territorio, esas plántulas para la reforestación. Entonces para ello, donaciones, tú hablabas de mi libro, si entran ustedes a AmazoniaEmprende.com, ustedes pueden hacer su donación y se llevan mi libro. Eh, como regalo, 30 cosas sobre emprendimiento que nadie me enseñó en la universidad y así ustedes se van a sentir partícipes de la construcción de la restauración eh, de la Amazonía por medio de la, del vivero amazónico que estamos creando Perfecto Bueno, Hani eh, pues llegó el momento de despedirnos eh, muchas gracias a ti por tu tiempo eh, a la gente que nos está regalando su tiempo también por haber escuchado ese podcast eh, por favor, además de todo lo que nos acabó de decir Andrés, de cómo nos sumamos, eh, Andrés, recuérdanos por favor las redes sociales de Amazonía Emprende y la página web. Claro, la, la página es www.amazoniaemprende.com, eh, el Instagram es arroba Amazonía Emprende y mi Instagram personal es Julio Andrés Rosso. Eh, esa es la principal red social que estoy manejando, Instagram. Perfecto. ¿Algo más que quieras decir antes de cerrar? No, pues muy contento por esta oportunidad, Juliana. Yo creo que algo que, que, que aprendí en los últimos dos años es nunca desaprovechar una oportunidad para poder echar el cuento. Para mí cada oportunidad es una ganancia tenaz porque uno no sabe quién lo está escuchando a uno. Y por lo general a mí me resulta Siempre en alguna charla, en algún podcast como este, siempre hay algún nuevo aliado que se suma al proyecto y eso me, me pone muy contento. Entonces, no es aprovecho chance para cacarear, como digo yo, para echar el cuento y tú me lo has dado hoy. Maravilloso, maravilloso y para generar alianzas y, por supuesto, también para inspirar a otros a que no es necesario irse a vivir. Eh, a un lugar del mundo X o Y, todos en nuestro actuar, en nuestro día a día podemos iniciar microacciones de cambio que nos conlleven a transformar el mundo. Esto ha sido todo por gracias. hoy. Eh, yo soy Juliana Arbeláez Jiménez, Hani y los invito a que nos sigan escuchando en los próximos episodios de Somos Uno, porque somos uno todos podemos cambiar el mundo. Gracias Andrés. Muchas gracias Juli.